Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabi, preparadito aquí para la siguiente batallita no sé si hacer un vídeo más tirando a cortito, creo que vamos a ir por el lado izquierdo por el orbe eh, del lado del color dorado, Peach me interesa pero creo que tampoco... Con, con el equipo que me han puesto tampoco lo veo tan necesario porque tengo a Ravid eh, Mario entonces ya tengo el daño en área ahí bastante bien cubierto sí que es cierto que tienen la protección pero vamos a ir por el lado izquierdo porque no estoy seguro si el Goomba de la sartén en la cabeza me ha enfrentado a él, sé que son tres veces que voy a ir por el lado izquierdo en este premio 4 pero cosas que pasan, cosas que pasan Solo espero que no... No me, me moleste. No me moleste de cara al futuro. Del enemigo final. De esto ya lo tengo todo. Eh, vamos allá. ¿Alguien tiene un cargador? ¿Alguien tiene un cargador? ¿Pero qué me está contando, Vale, Tengo que, sí o sí, usar un salto para esto. Bueno, pues nada. Eh... Salte Mario, a acerco con este. Salte es Mario que tiene daño a distancia. Este que no... yo, ¿vale? Ya me enfrentaba a uno de estos. Si, sí, ya me enfrentaba a estos, tío. No sé si enemigos, me Porque vale, dos, no puedo entender Y saltar con ella aquí puede saltar vamos con esta ¡Ah, hey! ¡Ah! Que tengo dos arriba. No había visto estos dos de arriba. No me van a bajar de ahí, pero... Y este... Ahí está. Vale. Lo bueno que tenemos... Esto, no le alcanzó, así no que nada. No creo no que me haya golpe desde ahí. Vaya, como vida, tío. El Vamos para allá. Ese, tú te curas en salud, pero... Me voy a cerrar con este. Y que salte Mario. Pues me ha hecho un un milímetro de nada. Lo bueno que tiene Mario. Es... ¡Ah! ¡Wishi! Golpea Y tengo un Esto Lo puedo activar y me interesa 2 3 4 5 Con esta puedo Con este puedo golpear Con Mario puedo golpear a Uno Al de arriba uh, Solo me quedará el de atrás Esta puede saltar Entonces este Con Mario lo he hecho un poquito para atrás y con esto puedo saltar. Vamos a activar el contragolpe. ¡Y esto! De Estambul, y creo que sí que voy a hacer esto. Oh, que no le he dado al ojo. Que bueno, Marcos. ¿Y con esto que puedo, no, no puedo No puedo golpear el. Así que. Y ya estaría, porque la población aquí no me interesa. ¡Ahora! ¡Bastemos con eso! ¡Ranky! ¡Ranky! ¡Ranky! ¡Más! ¡Oh! Mario. Ahora, vamos a activar la curación. ¿Algo es algo? Y esto es. Mario, el disparar uno a cada uno. Uno, dos. Vale. Conseguido. Vale. Y qué poquitas. Bueno. Viva el desarrollo personal. Viva el desarrollo personal. Objeto. Oh, nivel 4. Prisma dorado. 250 trozos de estrella. No son muchos. Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Los, eh, ten los tengo los tres. Pero el invocar al obrador me llama. ¿Y aquí que Yo soy sincero. De enemigos, creo que todos. Iría por el lado izquierdo. Iría por el lado izquierdo, en verdad. Pero ya he ido tres veces por el lado izquierdo. Así que creo que voy a ir por el lado del centro. Por conseguir el orbe dorado. Y un prisma de habilidad más. Creo que es lo más tal. Porque las monedas de la derecha y la curación me dan un poquito igual. Y derrotar solo a cuatro enemigos. Así que derrotarlos a todos. Es tres enemigos. Creo que vamos a ir por ahí. Eso sí. Voy a hacerlo ahora. Parece medianamente rápido. Vamos a poner el árbol de habilidad potente. Mm -mm. esto que daño de vista de héroe probabilidad de crítico o oh, alcance de arma por ahora yo creo que probabilidad de crítico 1 y 2 habilito con no, con la rabiz con la rabiz voy a habilitar voy a ponerme uno de vida Aquí. Vamos con este. Daño de arma. Probabilidad de crítico. Pues no sé qué deciros, ¿eh? Impacto de puñetazos. Pues vamos a poner esto. Esto. Y este cuánto necesita? Cuatro. Ojito que necesita cuatro. Pues nada, vamos a gastar este en la salud. Y listo. Y con la rabid vamos a habilitar esto. Primer turno. En el primer turno, un Spark tiene un 25% de probabilidad de regalar un objeto aleatorio. Gasta 3. Este. Saltarse la recuperación. La de salvar a un héroe me da más o menos igual. Vamos a coger el de objeto y me queda uno. El alcance de arma me da igual. Tercer. Me el tercer cohete. Creo que voy a poner la vida. Porque probabilidad. Va, probabilidad de crítico. Y ya está. Vale. Pues vamos a salirnos de aquí y. Así que vamos por el minuto 12. Dije el centro, ¿verdad? Así que vamos por el centro. Vamos por el centro. Que pone al final lo de los Spark, el dorado también es interesante. ¿Qué pasa? ¿Están lejitos? Tengo que matar a tres enemigos y está uno en cada esquina. voy? ¿Por dónde voy? Tengo que ir por aquí, vamos a subir por aquí para ir a por este primero. Vamos a Me voy a poner seca. Y primero vamos a ir con este... Vale, pues va a ser que tengo que saltar con este. a saltar con Mario Vamos a entrar aquí Y Pues que con Mario me van a golpear Esto se mete por aquí Y sale directamente Vamos a hace en la celedad Aquí, y... 50% pero al menos, uff, si le doy con esto, igual <risa> no sé si le golpea, vale, Let's pues go! esto. ¿También? con la rabbit que también me interesa venir por aquí y me interesa darle porque la coordinadora sí que puede venir Dale, aquí ah, por estos vamos a darle acelerón y coordinadora con este voy a la coordinadora. No le voy a atacar. No recibe daño extra por salirse del campo. Así que este no creo que caiga. Aquí y ahora con este Me activo esto. A ver, si su... ah, No, no se va a meter por el tubo. Vaya error. ¿Hola? Me ha quedado pillado, tío. Nunca ha visto, ¿eh? Hola A ver, tío Pues nada Me va a tocar reiniciar la puñetera de la partida, tío Perdón, no subo. Pues nada Reanudamos Reiniciamos la partida Porque se queda pillada la invocación qué vergüenza ¿eh? siempre igual ya vamos a ver vamos a ir primero con esta vamos a intentar hacer los mismos pasos había venido había curado primero a todos qué buena mar salada con esta ataca. Pues no Voy a hacer la operación por razones obvias y no estoy contra el usuario. Así que si ataco a este. No, va, no es lo mismo que había hecho, pero bueno. esto y después esto y me queda este vamos a intentar invocar mejor ¡Guaja! a ver si aquí nos vale, queda pillado vale me voy a quedar como atito para el contragolpe y ya está el camae wow cuatro final de que devolvemos dos tiros se mueve la golpea uno muerto nos viene liderado eh, vamos a acercar a este antes de hacer cualquier cosa y Vamos a curar a todos. A ver... Con Mario tenemos... Sí. Aceleró. Y me va a dar mucha rabia. El... Este se va a quedar un poco lejos vale. Con este llegamos aquí Con este llegamos aquí Y... Pitch Vamos a ponerlo un poquito más para acá Y salta ¿Con qué salto? Con esto Por El daño En área Puede hacer que se Destruya la barrera No se destruye la barrera no Se destruye la mierda Uh. Y ya estaría Disculpad Disculpad Este... ¿qué? En serio uh. Menos mal que fue con esa A ver, punto primero Espera uh -huh. el de equipo de... Este nada Este no llega, ¿no? No llego Con Mario. Así que tengo que... No tengo nada, y vamos a intentar matarlo. Con Mario. 21 minutos de vídeo al final. Le entrego unas tonterías y otras. Pero bueno, cosas pues, que pasan. Que se puede cambiar de personaje. Guapos, que lo descubra en el Trening 4. Me he dado por mera curiosidad. Ahora mismo no me ha entrado la curiosidad antes. ¿Qué el caso, ¿Se puede cambiar de personaje?